Debemos configurar el canal con las palabras claves que arrojó la investigación con VidaIQ. Te vas aquí a YouTube. Vamos a dar clic donde está el YouTube Studio. Vamos a elegir la pestaña Configuración. Y dentro de Configuración vamos a poner la moneda en la que tú quieres que te paguen. Elige por 4 dólares que está bastante bien. Damos un clic en canal. Aquí es donde están todas esas palabras claves que arrojó esa investigación. Como por ejemplo, lo que tenemos acá, reggaeton más nuevo, tenemos este tipo de visualizaciones, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Copiar y pegar en cada uno de los ítems que están aquí presentes. Esta es la investigación que me arrojó el vidIQ respétala al pie de la letra, por eso te digo, investiga el tiempo que tengas que investigar, porque una buena investigación hace que tu canal automáticamente empiece a crecer sin ningún problema. Yo lo estoy viendo en mis videos y cuando yo pongo, por ejemplo, tutorial Photoshop, veo claramente como mis videos empiezan a ponerse arriba. También vamos a configurar valores predeterminados de subida. Es decir, cada vez que tú subas un video, por ejemplo, me va a salir siempre en el título Henry Pineda. Pero eso no es importante. Lo que es importante es la parte inferior, donde tengo los enlaces a redes sociales. ¿Ok? Emojis. Es obligatorio que pongas los emojis, obligatorio que pongas la llamada en acción de cada una de tus redes sociales. Damos clic en permisos y vamos a dejarlo tal y como está por defecto. Y en la pestaña comunidad aquí realmente no vas a llenar absolutamente nada. Recuérdalo siempre, configurar tu canal te va a ayudar a salir en primeros lugares. Créeme lo que así mismo es. Desde ya te deseo el mejor de los éxitos. No te olvides de suscribirte a este tu canal. Activa la campanita, déjanos tus comentarios. Y vamos por el siguiente video.